en la actualidad Jan es nombrada como el nuevo rey demonio del inframundo, sin embargo esta le tiene miedo a los fantasmas, algo irónico ya que ella es hija del antiguo rey demonio, uno de sus sirvientes le advierte que no podía tenerle miedo a todos en el inframundo, así que la llevó de paseo para que viera todo el lugar, como gobernante ella debía motivar al ejército que trabajara para ella, pero terminó desmayándose por el miedo, luego de unas horas despierta y su sirviente la lleva para que conociera a uno de los señores del inframundo, el cual era llamado Demon y era uno de los más poderosos, Demon se de que ella se había desmayado al ver a su ejército, por lo que le propone trabajar juntos para gobernar el inframundo, sin embargo ella se niega y le deja en claro que no lo necesitaba. El seguidor de Demon le preguntó por qué se dejó tratar de esa manera, a lo que él le responde con que ella no era tan débil como ellos creían desde el principio. Por órdenes de su padre, Jan tiene que ir al mundo humano para que sea más valiente, ella creyó que era una buena idea ya que no tendría que ver más fantasmas ahí, pero cuando es transferida se da cuenta de que en el mundo humano también habían.